Nearpod es como un PowerPoint, pero interactivo. Un PowerPoint que me va a permitir tener slides fijos, como pueden ver ahorita, que estoy utilizando uno de un módulo que, que vi. Y, a, y dentro de cada slide me va a permitir crear ciertas dinámicas. Nearpod en su versión gratuita me permite tener hasta 30 alumnos conectados de manera simultánea. Nearpod, al ser una herramienta de otro proveedor, maneja la versión gratuita y la versión de paga. Pero todo lo que les voy a mostrar yo ahorita es a través de la versión gratuita. Cuando ustedes entran por primera vez a nearpod.com, lo que van a hacer es dar clic en la parte superior derecha, donde dice Sign up for free, pero van a crear su cuenta. Cuando ya en ingresé yo al NearPod, voy a entrar a esta interfaz que les estoy mostrando. Aquí es donde tengo mis presentaciones. La versión de gratuita, que es la que yo tengo actualmente, con la que yo estuve demostrando todo, me permite tener como máximo 50 megas de almacenamiento. ¿Cómo creo estas actividades o estas, estas presentaciones? En la parte superior hay un botón de más. Doy clic ahí en el más y me dice, ¿Quieres crear una nueva uh, presentación usando Nearpod o quieres hacerlo de Google Slides? Vamos con la forma tradicional, que es una lección en Nearpod. Cuando dan clic ahí en Nearpod, van a ver esta pantalla, me dice, agrega tus diapositivas manualmente, aquí tú ves las agregando, o bien, sube los archivos en formato PDF, imagen o PPT. Bien, vean, esto yo lo subí anteriormente con, con PowerPoint, aquí están mis slides, y yo puedo ordenarlos, puedo arrastrarlos, va primero esta, va después aquella, todo eso lo hice con PowerPoint, pero donde yo quiero insertar a algún alguna actividad de interacción con mis alumnos lo único que tengo que hacer es o bien darle clic aquí en agregar diapositiva o dar clic entre slide y slide doy clic ahí y me dice nueva diapositiva y ya sea de contenido o sea lo que es un poco fijo o puede ser también de actividad de interacción con mis alumnos entonces uh, vean como si yo quiero crear una pregunta abierta simplemente doy clic Pregunta abierta, me manda al editor, me dice, ¿qué quieres preguntar? Del lado derecho puedo colocar imágenes o videos, pueden ver en la parte superior que hay un temporizador, yo se lo puedo dejar deshabilitado, significa que hasta que yo decida, pero así de fácil y de sencillo, ya puse cuál es el mejor equipo de fútbol para ti, le doy guardar y con eso ya generé un slide de actividad. Vean cómo ya me aparece aquí. ¿Cómo creo una nueva diapositiva no importada desde, desde PowerPoint? Pues igual, le pongo agregar diapositiva y me dijo, ¿qué quieres poner? ¿Contenido, contenido web o actividad de interacción con tus alumnos? El agregar contenido esa es la que yo necesito, que es algo fijo. Aquí está, una diapositiva. Doy clic en diapositiva y es como un PowerPoint. O sea, mucho más básico, mucho más sencillo. Y con eso ya puedo yo crear pequeños slides chiquitos y que no pesen tanto dentro de mi Nearpod. Voy a suponer que ya está lista. Aquí está en pantalla. Y quiero que ahorita vamos a entrar con el tema 1 de Nearpod. Cuando yo pongo el mouse sobre, sobre este Nearpod, me viene Session Live. O Live Session o Session Live. Ahí doy clic y en este momento, ¡Pum! Arranca y me da el código que tengo que compartir con mis estudiantes. Y lo puedo compartir a través de redes sociales, enlaces, con Classroom. Entonces, así de fácil se lanzó esta actividad y ya en este momento podía pedirle a mis alumnos que se conecten para poder trabajar con ellos. Quiero que conozcan la parte de los reportes también. ¿Dónde se visualizan los reportes? En reportes, voy a dar clic, pueden ver que me salen así por filas las presentaciones que yo tengo. Y me dice mira, esta la has utilizado este día y este día, este día y este día en esos horarios. En este caso pueden ver que hay diferentes estudiantes. A la sesión, por ejemplo, de ahorita, que es la que acabamos de tener, pues me da los resultados generales, lo que contestaron, aquí vienen las preguntas abiertas, pueden ver el cuestionario... Aquí, por ejemplo, del tema 1, aquí están los resultados generales, queda guardado en el Nipod y lo puedo descargar aquí en la parte superior. Así de fácil y sencillo, ahí están los reportes, no se pierden y tenemos acceso a ellos pues todo el tiempo.